Vamos a ver la integración con ERP cliquedo Como sabéis, en IMT Lazarus podemos de momento hacer la integración con tres ERPs, SM Educamos, Cliquedo y Alexia. Hoy vamos a ver eh, que cómo lo hacemos con Cliquedo. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar estos códigos, si no los tenemos, a nuestro interlocutor de Clickedu. Cuando nos dé estos códigos, lo que tenemos que hacer es introducirlos en la caja, darle mantener el enlace activo, así que marcando este check, y darle al botón verde. Cuando le demos a este botón van a aparecernos estas cajas, de acuerdo, vamos a poder, esta, esta caja de la derecha, y luego vamos a poder importar dispositivos, grupos, supervisores y eh, profesores. Bien. Este apartado de aquí arriba es para mantener activa o no la sincronización con eh, ClickEDU. Si tenemos el botón puesto en ON, cada 15 minutos más o menos vamos a actualizar, se va a actualizar automáticamente los cambios que se produzcan en ClickEDU van a repercutir directamente sobre IMT Lázaro. Pero para hacer la carga no es necesario que la sincronización esté puesta en automático. Podemos hacer luego la sincronización de las relaciones de forma manual con estos botoncitos que os explicaré después. Lo primero que vamos a hacer es importar los dispositivos. Los dispositivos siempre hay que importarlos eh, asociándolos a una configuración. ¿De acuerdo? Asociándolos siempre a una configuración. ¿Por qué? Porque esa configuración tiene tres datos que son fundamentales para el funcionamiento de los dispositivos. Uno es el calendario, otro es el filtro por defecto de navegación y otro es el filtro por defecto de YouTube. Eh, otra, otra cosa que, hay que, que merece la pena tener, que tengáis en cuenta es que si tenéis más de un tipo de dispositivo en el centro tendréis que hacer más de una carga porque como veis en, el, en cada carga de, de dispositivos se establece cuál es el tipo de dispositivo a cargar, es decir si tenéis Windows y iOS pues tendréis que hacer al menos dos cargas y en cada una de esas podéis tener la misma configuración o diferente, eso ya es otra cosa pero lo importante es que tenéis que diferenciar en cada carga el tipo de dispositivo. Vale. A veces eh, el, el email que tenemos en el, informado en el RP no es el correcto o el que queremos utilizar. Para eso tendríamos que marcar este check para que, no, eh, para que se ignore la información del email en el caso de los, de los iPads. ¿De acuerdo? Eh, si, es, si, si, si queremos mantener el, el dato, pues nada, no lo marcamos. Correcto. Damos al botón verde, a este tip verde, y en ese momento se van, nos vamos a presentar en pantalla todos los dispositivos que queremos que queremos, que queremos eh, cargar. En el banner superior eh, tendremos un botón que si marcamos ese botón selecciona todos los dispositivos de la lista, pero eh, podemos seleccionar cada uno individualmente de forma que podemos seleccionar 1, 2, 3, 5, los que queramos sin tener que la obligación de, de seleccionar todos. De acuerdo. La siguiente cosa que podemos importar son los grupos. Lo que único que tenemos que hacer es eh, marcar la entidad, damos al botón y nos van a aparecer todos los grupos que tenemos eh, definidos en ClickEDU. De esos grupos podemos seleccionar como antes marcando el banner superior todos o podemos seleccionar uno a uno los que queremos importar. Con eso los grupos que se van a crear van a tener el mismo nombre que tienen en ClickEDU. Y luego nos quedarían dos cosas. Una, los supervisores, que tenemos que eh, siempre los supervisores se les, se les asigna un perfil, hace falta, eh, hace falta eh, siempre en la carga asignarles un rol, entonces bueno, pues pues un supervisor limitado o lo que fuera, o teacher, por ejemplo, lo que queráis. El idioma, que queremos que se, que se cargue, que se les ponga a todos, los, a todos los supervisores, o sea, profesores del centro que van a, que van a cargarse con esta asociada a este rol, pues le seleccionaríamos el idioma y eh, podemos seleccionar en qué, a qué sección queremos que, que vayan eh, estos, estos supervisores. Pondríamos, seleccionaríamos la sección y daríamos al botón verde. Lo mismo que antes, nos van a aparecer todos los supervisores, podemos clicar en el bande superior y que se carguen todos de la lista o podemos seleccionarlos manualmente los que queremos que se carguen damos al botón verde y ya los tendríamos todos cargados. Y ya solo nos quedaría la familia, que el proceso es similar. Lo que hay que hacer es seleccionar un rol, como siempre, hay que seleccionar el idioma, especificar a qué entidad es a la que aplica y daríamos al botón verde. Y otra vez, ¿qué ocurre? Pues que eh, se van a cargar, o si damos al banner superior, vamos a cargar todas las familias de una vez y eh, si no queremos cargar todas, podemos seleccionarlas, una, dos, tres o las que, nos, las que necesitemos. Y ya solo nos quedaría una cosa, establecer las relaciones. Ya hemos cargado los dispositivos, hemos cargado los supervisores, familias y profesores, y hemos cargado los grupos. Ahora hay que establecer la relación. Si tenemos marcada la sincronización automática, no hace falta establecer esa relación. Pero si no la tenemos, tenemos que dar a estas dos, a estas dos rueditas, a estas rueditas, para establecerla manualmente. Entonces tendríamos que establecer la relación dispositivo-grupo, o sea, qué dispositivos están en cada grupo, Tendríamos que establecer la relación supervisor-grupo en la cual eh, vemos qué profesores imparten en qué grupos y por último la relación supervisor-dispositivos en la que sabemos qué, eh, qué hijos tiene cada familia o cada padre o cada madre. Entonces damos la ruedita y aquí nos aparecerá la fecha de la última sincronización. Bueno, espero que haya quedado claro el, el sistema. Os recuerdo que si queréis seguirnos en redes sociales os, estaréis, os enteraréis de, de todas las novedades que vamos sacando. Saludos.